seremos! En las redes sociales eh, se ha calentado eh, el, el tópico ¿no? de la próxima pelea de mm, Julio César la Cruz con Emanuel Reyes, un cubano que reside en España, está compitiendo por la delegación española. Incluso ya Emanuel Reyes dio una entrevista al sitio oficial de... De los Juegos Olímpicos en los cuales anuncia que va a derrotar a Julio César, que lo conoce, que sabe cómo hacerlo. Eh, si sale cubano, con mucho respeto y lo siento por ello también, pero voy a arrancar cabeza.